¿Qué hiciste tan temprano de pillar Mira, mi chabulito, mi chabulito. No. Oli, yo te está diciendo la... No. Ay, sí. ¿La bien el trabajo? ¿En día feriado? Hey guys. despierto porque estoy tratando de despertarme lo más temprano posible para hacer el vlog. Y hoy día feriado. El vlog no conoce de feriado. Dejemos eso en claro. Listo. Ay, el no miento se sube. Qué tutito. Oye, estamos listos con el vlog. Con el como nunca me costó caleta subirlos. Se me duró como dos horas. Maldito vete. Voy a buscar a la Monse. Vamos a ir a almorzar. Y vamos a ir a estrenchar porque va a estar el feriado. Podría aprovechar de hacer el... un árbol y la semana pasada la pregunta era ¿caría ser famoso? y ¿Sí? por qué razón sebastián valle dijo no nunca bajo ninguna circunstancia te conozco y no te creo nada vale su dijo le gustaría ser famosa pero por haber dejado un legado se entiende totalmente la, de última famosidad Ambiciosa. A Marcelo de le gustaría volverse famoso por alguna cosa que haya diseñado que solucione la vida en algún aspecto, como el velcro, el masking tape o los pop Igual eso es como... es famoso pero no ser famoso porque... ¿Quién conoce quién inventó el velcro? Al menos yo no lo sé. Amada Ceballos hace la acotación de que igual es piola, va a ser piola, para que la redundancia. Pero ella quiere ser actriz de cine. Espera, espera poder lograrlo pronto y desde acá, desde el blog de Saucer, eh, deseamos lo mismo. Esas son las respuestas a las preguntas Me dejaron algunas preguntitas para mí. ValeSú dice ¿Por qué dejó de ser Judas y pasó a ser Saucia? Yo tenía una banda que se llamaba Judas Entonces toda mi presencia en redes sociales era Judas porque era el nombre de mi banda No quise hacer más a esa banda y me lancé solista Entonces me cambié el nombre y me puse Saucia Nada más que eso Gonzalo Correa me pregunta que si hubo algún momento en donde me di cuenta Que podía hacerlo solo o tal vez si me pasó lo contrario desde chico he hecho todo solo o al menos estas cosas como del tema creativo pero reconozco que no hay nada en el mundo que se pueda hacer solo por ejemplo en este vlog, eh, si bien lo construyo y lo hago solo también tengo el apoyo de mi polola que ya sabe que ando con la cámara que en algún momento voy a sacarle voy a grabar lo mismo que mi familia de esa forma igual tan solo no lo hago tengo el apoyo de mucha gente Nunca uno lo hace totalmente solo y nunca lo hace totalmente con la ayuda de Ahí Ay, por ¿eh? como para un tema, para un vlog por sí mismo. Gracias Gonzalo por el por, super buen tema. Estefanía Sepúlveda dice, ¿cuál hasta el momento es tu rincón favorito de tu nuevo hogar? Bueno, definitivamente creo que este es el espacio donde evito, puedo grabar porque tengo la luz de la ventana, entonces luz natural llega. Sí, definitivamente este es mi lugar favorito hasta ahora. Y ahí veo un Pokémon acercándose. Pokémon, espérate, te espérate, déjame tirarte una Pokébola. Dejé aparte una pregunta del Pregúntale al árbol porque me dio pies para hablar algo en particular. Saquito me pregunta si es que tengo algún proyecto actualmente o si le, doy, le dedico tiempo a la música. La realidad es que cuando me enfrenté a esta pregunta como que me sentí un poco incómodo. Llevo como un año sin escribir una canción, sin hacer nada relacionado a la música. Lo último que hice fue los duelos interprovinciales con El Pato, Enemigo.cl, y de ahí no he hecho nada más. Y un poco me puse incómodo porque me empecé a tirar como excusas de por qué no... Eh, abordado el tema de la música de, del yo compositor. Lo dice en mi bio, soy compositor de canciones tristes. Pero en realidad mis acciones dicen algo sumamente distinto. Tal vez fui escritor de canciones tristes. Pero en este momento soy un hacedor de blogs, un editor de video, un youtuber, un videógrafo. Esto me recuerda al, a una de las grandes enseñanzas que me dejó mi mamá. Y es muy preocupada el que dirán siempre me dijo que yo tenía que tener una actitud y un, un ser porque era hombre porque era miembro de una familia porque muchas cosas pero ten, mi mamá siempre tuvo una cosa que algo llegaba a cierto nivel como nuclear como o sea no yo por más que estoy atenta a lo que piensa la gente yo no voy a hacer esto porque a mí no me parece y que lo encontré siempre una actitud muy valiente, de que ella se conocía, su fortaleza, sus debilidades y también sus límites. Eh, complacer a todos y cuando era necesario, complacerse. Así. Y eso lo aprendí de mi vieja, ser honesto con uno mismo, saber qué te gusta, qué no, cuando ponerle todas las ganas a otras cosas. En este momento, lo más que hago por mi música es capturar ideas, melodías, letras y las guardo por si acaso, pero estoy 100% enfocado al blog, se nota que no estoy siendo músico. Y está bien. <música>